Ojalá hubiese estado de allí, bueno, luego con poder entrar a en la peña con gente que está allí te lo pueden transmitir y te lo pueden contar, te es que da otro impulso más, ¿no? Para seguir, para seguir animando al, al club. Ya no ir a ver el fútbol a los bares, sino ir a ver al San Pablo. Con la bandera arriba, cantando el himno a Burgos, que a mí sí me pone personalmente el bello de pinto. Todo se siente parte de, del equipo. Y yo creo que es una de las claves, un equipo supuestamente pequeño, con mucha ambición y con unos aficionados que están enamorados del básquet, ¿no? Entonces, desde que llegué, por lo menos, he visto que es distinto jugar en Burgos. Es distinto porque no importa si perdemos un partido, si ganamos, estarán siempre ahí apoyando y generando esta positividad que es, para jugar, maravilloso. Es que es una ciudad en estos momentos de baloncesto eh, superpositiva y que está con su equipo ganando y perdiendo. No hay un momento malo en cancha, no, no existe las cosas negativas. Cuando aparecen las cosas negativas, ellos están apoyando, ellos están siempre gritando su ayuda. Eso para nosotros, para mí, para un jugador y creo que para muchos, que, que cuando salgan las cosas mal te apoyen, ya uno va con mucha confianza. Sí, a mí me dicen cuando, cuando empezamos en 2016 que vamos a hacer esto, el día estás loco, ese el el día te digo estás loco. Pero cuando vas viendo que va pasando el tiempo y eres capaz de generar lo que estamos generando y demás, yo no me cierro las puertas a ¿no? nada. Sí que ha pasado muy rápido todo, pero si miras cada momento, yo creo que tenemos que estar orgullosos de dónde de hemos llegado. Hay que disfrutar de todo lo que se ha conseguido y marcarse los retos de, de seguir consiguiendo objetivos, ¿no? Pero, pero siempre teniendo en cuenta pues, qué equipo somos, de dónde venimos. A mí me gustaría ser recordado como alguien que, que lo dio todo por el club.